Hello, I'm Bea and I, have, um, I come from Finland and I, have, I live in Helsinki and I've been hosting these two people for until, from Monday to Friday and today is the last day and they're leaving in some minutes or something and it has been really nice to get to know to these people and hear about their thoughts about Finnish education and Spanish education and yeah, <laughs> really nice time Okay. Ya hemos salido de la casa y ahora nos vamos a, a otra casita <ríe> que nos van a coger cinco, cinco días, ¿no? Hasta bueno. el martes. Sí, hasta el martes. Este es el ascensor que os comentaba. Uh, abre, abre. Que lo vean. <ríe> y funciona perfectamente. Yo te diría que incluso mejor que algunos nuevos que hay en, en Madrid Centro. Vamos, vamos. vamos bien cargados con esto y mi mochila. Bueno, además aquí los números son un tanto raros. Porque si os fijáis, estamos en la planta 5. Y pone aquí 11, 12. Ah, uy, es verdad, la puerta esta no se cierra sola. Y. Vamos a ver. A ver. <risa> Mira, como no, veis. Es el 67. 67. Bueno, entonces tampoco es tan antiguo, pero aún así no es tanto. Pero es curioso, en serio. Como no es nada brusco para nada este ascensor, ¿eh? Y está revisado en el 2011. Sí. Bueno, pues salimos. Ay. Oh, Por Y bueno, ahora vamos a intentar llegar al, al tren, ¿no? A ver, está tan oscuro, a la Coge esta puerta. Vais a ver más o menos cómo es y de noche. Aunque creo que con esta cámara poco se va a ver. Pero bueno, vamos a intentarlo. Ay. Ay. A ver, según recuerdo, el, el tren. No, el, el. ¿El tranvía? Tranvía, no, íbamos a coger autobús. no, autobús. A ver. Aquí estudió el vaso de ruedas. Y lo ideal sería tener algo para nuestra rota así con el móvil. Bueno, voy a coger el otro móvil Porque este es para streaming Pero tenemos otros para comunicarnos con la gente Yo creo que voy a poner así el móvil Y así veis lo que nosotros vamos viendo Porque no creo que sea nuestra cara tan interesante Como veis, bueno, está muy oscuro para la cámara Ay, Bueno Pues ha sido bonita esta semana, la verdad um... Si podemos destacar algo, bueno, al menos por mi parte, sería la, la genial amabilidad que nos, con la que nos han tratado, porque es que nos han dado las llaves, nos han dado su comida, nos han dejado cocinar y todo esto a solas. Nos han lavado los platos. Nos han lavado los platos, pero no, no, es decir, incluso nosotros ofreciéndonos a que no sea así, en plan de nosotros lavamos los platos y más, y nada, no, nada, no, han sido ellas que lo ha hecho todo por nosotros y una de ellas ha estado dos días sin estar aquí y sin embargo nos ha dejado de su casa también cuando estabas, cuando estabas es cierto que la habitación en la que hemos estado era de una de las personas que que está compartiendo piso pero que nos la ha dejado a pesar de que ni nos conocía ni nada de nada es impresionante la verdad la amabilidad con la que nos han tratado a pesar de que nos han dicho al menos esta chica con la que vamos a estar ahora, que en teoría algunos son bastante racistas. Pero bueno, supongo que simplemente habrá más extremos. De o muy racistas o muy solidarios, o muy solidarios efectivamente. Estas no, eran la gente. Sí. Además, como dato, no sé si lo cometí antes, eh, tanto estas chicas como con las que vamos a estar ahora son vegetarianas. Que no es algo tan raro como en España, es decir, aquí es normal. Y además se adapta muy fácilmente la gente a, a ese tipo de comida, si es que la tienes. A ver, que yo recuerdo era por aquí, ¿no? ya y hasta pronto. Adiós. Adiós.